Tres horas con 24 minutos, otra información, hablamos de las elecciones generales, vamos revisando las imágenes porque en las últimas horas la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha señalado lo siguiente, se ha ratificado luego de la eh, aprobación y que la Asamblea Legislativa haya sancionado la ley, las modificaciones a la ley del régimen electoral, se ratifica la convocatoria de elecciones generales para el 20 de octubre. En el caso de que exista una segunda vuelta, la fecha sería el 15 de diciembre, se informaba la presidenta. Presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Manifestó también que tras la modificación del artículo 94 de la ley del régimen electoral, el órgano electoral plurinacional permite la reducción de plazos para la convocatoria de los comicios generales de 150 a 120 días. Este jueves, recordemos, el Senado sancionaba la ley y el Ejecutivo debe promulgar dicha norma.